Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister. Continuamos con la lección número 101. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Hoy continuaremos con el tema de la felicidad. Esta idea es esencial para poder comprender el significado de la salvación. ¿Todavía crees que la salvación requiere que sufras? como penitencia por tus pecados pero no es así no obstante no podrás evitar pensar que lo es mientras sigas creyendo que el pecado es real y que el hijo de Dios puede pecar si el pecado es real entonces el castigo es justo e ineludible la salvación por lo tanto solo se puede obtener mediante el sufrimiento si el pecado es real, la felicidad no puede sino ser una ilusión, pues ambas cosas no pueden ser verdad. Los que pecan solo merecen muerte y dolor, y por eso es por lo que claman, pues saben que eso es lo que les espera, y que los buscará y que en algún punto y en algún lugar los encontrará, de modo que puedan saldar la deuda que tienen con Dios. Debido a su temor, tratan de escapar de él, mas él los seguirá persiguiendo y ellos no podrán escapar. Si el pecado es real, la salvación tiene que ser el dolor. El dolor es el costo del pecado, y si el pecado es real, el sufrimiento es inevitable. La salvación no puede sino ser temible, pues mata, aunque lentamente, y antes de otorgar el deseado favor de la muerte a las víctimas que están casi en los huesos, antes de haber sido apaciguada, los despoja de todo. Su ira es insaciable e inclemente, aunque totalmente justa. ¿Quién buscaría un castigo tan brutal? ¿Quién no huiría de la salvación, intentando por todos los medios ahogar la voz que se la ofrece? ¿Por qué habría de tratar de escuchar y aceptar su ofrecimiento? Si el pecado es real, lo que le ofrece es la muerte, que le inflige cruelmente para que esté a la par de los perversos deseos de donde nace el pecado. Si el pecado es real, la salvación se ha vuelto tu enemigo acérrimo, la maldición de Dios contra ti, quien crucificaste a su Hijo. Hoy necesitas las sesiones de práctica. Los ejercicios te enseñan que el pecado no es real y que todo lo que crees que inevitablemente ha de ocurrir como consecuencia de él jamás podrá suceder pues carece de causa. Acepta la expiación con una mente receptiva que no abrigue la creencia de que has hecho del Hijo de Dios un demonio. El pecado no existe. Practicaremos hoy este pensamiento tan a menudo como nos sea posible, pues es la base de la idea de hoy. La voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad. Toda vez que el pecado no existe y el sufrimiento no tiene causa. La dicha es justa y el dolor no es sino señal de que te has equivocado con respecto a ti mismo. No tengas miedo de la voluntad de Dios. Por el contrario, ampárate en ella con la absoluta confianza de que te liberará de todas las consecuencias que el pecado ha forjado en tu febril imaginación. Di lo siguiente, la voluntad de Dios para mí es. Es perfecta felicidad. El pecado no existe, ni tiene consecuencias. Así es como debes dar comienzo a tus sesiones de práctica. Luego, intenta otra vez encontrar la dicha que estos pensamientos le brindarán a tu mente. Da gustosamente estos cinco minutos para eliminar la pesada carga que te has echado encima al abrigar la demente creencia de que el pecado es real. Escápate hoy de la locura. Ya estás firmemente plantado en el camino que conduce a la libertad. Y ahora, la idea de hoy te da alas para acelerar tu progreso y esperanza para que vayas aún más deprisa hacia la meta de paz que te aguarda. El pecado no existe. Recuerda esto hoy y repite en silencio tan a menudo como puedas. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esa es la verdad, pues el pecado no existe. Y David nos dice, hoy nos abrimos a un mundo impecable. Hoy dejamos que el Espíritu Santo retire toda mancha de pecado que fue falsamente percibida y falsamente creída. El Espíritu Santo es el único sanador. El Espíritu Santo deshace la creencia en el tiempo lineal para siempre. Él enseña que el pasado no existe. Este es un hecho que pertenece a la esfera del conocimiento y el cual, por lo tanto, es imposible que nadie en el mundo sepa. Hoy me abriré a la experiencia sin tiempo de mi verdadero ser hoy dejaré ir los conceptos de pasado y futuro, los conceptos de localización. En el cielo el concepto donde no significa nada. Todo está en todas partes por siempre en la mente de Dios. No hay nada parcial en el cielo. Y en la percepción sanada, cada uno de sus aspectos es total y por lo tanto Ningún aspecto está separado de otro. En un holograma, la parte contiene el todo. En la percepción holística, todo aspecto es el mismo, porque es íntegro. La integridad es lo único que la percepción sanada puede percibir. Hoy damos un paso hacia el sueño feliz. Veremos aspectos de la realidad en todo lo que experimentamos, porque la percepción sanada envuelve e incluye a todo y a todos. El milagro de la creación es que es una, eternamente. En silencio y quietud observamos esta unidad. Al mirar al mundo, damos gracias por nuestros hermanos y hermanas. Todos ellos son iguales, todos bellos e igualmente santos. Hoy estamos contentos de que se nos sane, Hoy estamos contentos de extender el don de Cristo y contemplamos a Cristo en todo lo que vemos. Hoy la unicidad se restablece en nuestra mente, en la visión de Cristo. Hoy vemos a nuestros hermanos y hermanas como nuestro ser. Contemplamos el significado de ama a tu prójimo como a ti mismo. En el milagro nos unimos a todos nuestros hermanos y hermanas el milagro que dios creó es perfecto así como los milagros que establecemos en su nombre hoy convocaremos a los testigos de cristo vemos que nadie queda fuera de nuestra percepción sanada y santa el pecado no existe sin pecado no puede haber sufrimiento y sin pecado solamente la felicidad es real la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El castigo no puede existir. El pecado no existe. Con una mente abierta, hoy acepto la expiación. El pecado no existe. El pecado no existe ni tiene consecuencias. Hoy practicamos con alegría, compartiendo y extendiendo. Esta idea totalmente verdadera, la voluntad de Dios para mí, es perfecta felicidad. Amén.